Clasificación de los materiales Hola, soy Penélope Muñoz, del grado sexto del Colegio UNICAP. En esta presentación voy a mostrar unas tablas donde se habla de la clasificación de materiales, de propiedades de los materiales, y termino con la opinión de un artículo del El tiempo sobre el top 5 de nuevos materiales. Materiales PET Categoría plástico Poli, polietileno tereftalato. Es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Es un plástico de baja densidad. Utilidad esta la podemos encontrar más comúnmente en envases de alimentos como botellas de agua, refrescos, jugos, aceite, etc. Es un material que se puede reciclar en la actualidad. Hay muchos puntos donde se puede depositar para reciclar. PVC, categoría plástico. El el cloruro de polivinilo es el derivado del plástico más versátil. Se puede producir mediante cuatro procesos diferentes, suspensión, emulsión, masa y solución. Utilidad. Los usos de este material es en interior de automóviles, juguetes, para niños, tuberías, mangueras. Es un plástico que no debe reutilizarse y tampoco es posible reciclarlo. Pino. Categoría madera. Es un término genérico para muchos tipos de madera, blanda de tonos claros y que adquieren un característico color miel cuando se sella. Tiene una textura uniforme y es fácil de trabajar. Utilidad por profesionales de la carpintería para paneles, muebles y molduras. Es, un, es uno de los tipos de madera más baratas y usadas en la construcción. Teca, categoría madera. Tiene un color amarillo miel, uniforme con una ligera beta en la luz. Se oscurece ligeramente asumiendo un tono marrón profundo. Tiene características físicas excepcionales. Es resistente a la putrefacción y a los insectos. Utilidad. Es perfecto para muebles, sobre todo para estructuras de carga. Es fácil de trabajar con un acabado naturalmente suave. Es resistente también a golpes y flexiones. Estaño. Categoría metal. Es plateado con tonalidades blanquecinas, es muy dúctil de estructura cristalina. También es, mal, es maleable. Utilidad, se usa como protector del hierro, del acero y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. También se usa para disminuir la fragilidad del vidrio y como soldadura de componentes electrónicos entre muchos otros usos. Plata. Categoría metal. Es muy dúctil y maleable. Presenta un brillo blanco metálico. Es algo más duro que el oro. Se mantiene en el agua y en el aire. Utilidad. Su resistencia a los agentes corrosivos la hace idónea para la fabricación de algunos recipientes especiales. También como recubrimiento de otros metales, elementos electrónicos y joyas. Propiedades de los materiales. Cohesión. Fuerza de atracción entre partículas adyacentes un mismo cuerpo. ¿Cómo afecta el material? Hace que su estructura mantenga unida. Materiales que se caracterizan por esa propiedad. La soldadura de estaño. Ventajas. La elasticidad. Desventajas. Le falta rigidez. Dureza. Oposición que ofrece alter alteraciones físicas como la penetración y el rayado. ¿Cómo afecta el material? Mantiene su estructura rígida. Materiales que se caracterizan por esa propiedad. El metal. Ventajas. La fabricación de materiales fuertes que soportan trabajo intenso. Desventajas. Falta de elasticidad. Resistencia. Capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse. cómo afecta el material. Ayuda a conservar su estructura. Materiales que se caracterizan por esa propiedad. Grafeno. Ventajas. Para la construcción de estructuras de soporte resistentes. Desventajas. Se puede fracturar. Higroscopicidad. La capacidad de los materiales para absorber la humedad atmosférica. ¿Cómo afecta a un material? Ab absorben vapor de agua. Materiales que se caracterizan por esa propiedad La madera teca Ventajas Durabilidad Desventajas Afectación de la estructura mecánica Endibilidad Propiedad de las maderas y metales de poder romperse y aumentar su altura a lo largo de las fibras ¿Cómo afecta el material? Facilidad de partirse en el sentido de la fibra Materiales que se caracterizan por esa propiedad, madera verde. Ventajas, facilidad para separarse. Desventajas, la desunión de dos de las capas contiguas del tejido. El top 5 de nuevos materiales que cambiarán el mundo. El artículo del tiempo del top 5 de nuevos materiales que cambiarán el mundo es un artículo un poco técnico pero hablaba del desarrollo de un grupo amplio de materiales desde la antigüedad hasta nuestra época moderna, y como la ciencia y la investigación desarrollan materiales más resistentes, livianos y con mayor conducción, aprovechando sus características físicas, químicas y morfológicas para emplearlas en diferentes aplicaciones, como las pantallas curvas de los celulares, por poner un ejemplo. Los nuevos materiales se han diseñado para responder a nuevas necesidades o alguna aplicación tecnológica. Para su desarrollo se requiere la participación de áreas como la física, la química y la ingeniería. Gracias.